Cobertura total, señores, en estos momentos nos encontramos en la Bienvenido Fuertes Duarte, esquina, esquina 4 en el sector San Martín, aquí en San Francisco de Macorís. Miembros del departamento de motines de la Policía Nacional se enfrentan en estos momentos a manifestantes en esta calle 4, quienes le están lanzando piedras. Así que es parte de lo que está aconteciendo esta tarde aquí en San Francisco de Macorís, en medio de los enfrentamientos entre... Miembros de Antimotines, de Operaciones Especiales, agentes linces, que en estos momentos, repito, se encuentran en la intersección de la Avenida de, perdón, de la Bienvenido Fuerte Duarte, esquina 4, en el sector San Martín, aquí en San Francisco de Macorís. Ahí vemos las imágenes de lo que está ocurriendo. Cobertura total. Hace un momentito, cuando los miembros del de movimiento Coalición ofrecían las informaciones. Sobre lo que estaba aconteciendo en San Francisco de Macorís, ellos decían que a medida de que ha ido pasando el tiempo, en esta hora de la tarde, se iba a incrementar eh, las movilizaciones en San Francisco de Macorís y que ellos calificaban de un 100% lo que la paralización de labores en San Francisco de Macorís. Observamos las imágenes, repito, como miembros de antimotines de la Policía Nacional del Cuerpo de Operaciones SWAT enfrentan a los manifestantes en esta tarde en la calle 4 del sector San Martín, aquí en San Francisco de Macorís. Observen las imágenes cómo los manifestantes en la calle 4 del sector San Martín se burlan de algunos de los manifestantes Cómo se burlan de los agentes policiales, mejor dicho, y ahí están las imágenes. Cobertura total desde el sector San Martín para Telenor. Continuamos.